La segunda aparición dice, me digo en el momento que está rodeado, ahí junto a ella, me dijo, levántate y ven. He visto que has creído en la eternidad santa y en mí. Te llenaré de alegría en tu espíritu. Busca un ministro del Señor para que te dé más conocimiento de Jesús santo en todos los hombres. Él te consagrará más a Él y formará grupos y alabarán todos al Señor. Él os dará el verdadero mensaje. Nunca hables en tu nombre ni rebusques palabras finas. Sé humilde y de corazón bueno, pues el Espíritu Santo hablará por ti. Desde ahora te diré que se te ha dado la gracia del consejo para que los que te necesitan no temas pues si quieren tratar de decepcionarte. Ahí fue cuando recibí el don del consejo. Ahí cuando recibió el don del consejo que es prestadito obviamente, eso no es como decir que me, me lo pido, sino que en los momentos más importantes el, el que Dios quiera y la persona que crea el Espíritu Santo lo ilumina a uno y uno